En unos días comenzará la undécima edición de los 15 días de oro del pescadito frito bueno el pescadito frito es como hablamos en andalucía el pescado frito pero aquí en andalucía es siempre de toda la vida el pescadito frito algo la verdad es que nos va a hacer muy felices porque nos sentimos muy satisfechos cuando desgustamos estos platos de aquí de la costa del sol por supuesto los mellizos un año hemos apuestado por esta jornada debido al éxito de las jornadas anteriores hablamos con los responsables para que nos explique los días y en qué va a consistir y cuántas variedades de pescadito hay que son muchas ya veréis qué interesante todo lo que nos cuesta en esta jornada además que vais a poder disfrutarlo y bueno y ampliar la carta con también con un barbadillo y otras muchas cosas que forman parte de la carta también todo con unos precios excepcionales nos encontramos en el restaurante Los Mellizos, estamos ya en la sala donde vamos a hablar con la responsable principal y también, bueno, pues una de los dueños junto con su familia, porque es un negocio familiar que empezaron, como hemos dicho muchas veces, hace muchos años, incluso hemos estado recientemente en la inauguración de girola una nueva adquisición de Los Mellizos. Pero hoy nos vamos a centrar en estos 15 días de oro del pescadito frito, muy típico de la Costa del Sol y vamos a escuchar de, la, de Melanie de primera mano en qué consiste esta jornada. Muy buenas tardes. Melanie. Hola, buenas tardes Elena, ¿qué tal? Bueno, qué alegría, un año más como pasan los días, sí, pasan rápido. Volando. Y encantado y que... de que estés aquí, siempre es un placer que estés aquí. Bueno, la verdad es que no, nosotros también estamos encantados, sabemos la afluencia de público que tenéis también, sobre todo también estos días y siempre, pero desde que hace muchos años ya que se empezaron estas jornadas, muy exitosas, por eso me imagino que se siguen repitiendo. ¿no, sí, la verdad es que sí que estamos muy contentos de que justo cuando termina el verano intentamos hacer este tipo de jornada del pescadito para, para poder llamar a todos los públicos, no solamente el público que a lo mejor piensan sí. los mellizos, público adinerado, ¿no? Todos los públicos, está abierto para todos los públicos y para llegar a ello pues hacemos este tipo de jornada para que todo el mundo pueda probar el pescadito frito con la misma calidad a un precio muy asequible, que son 6,90 euros la ración. O sea que diríamos, ¿en qué consiste, si tendríamos que definir en qué consiste esta jornada para los que se incorporan nuevos, que a lo mejor no lo sabían, hoy día con las redes sociales nos van a ver en muchísimos lugares, en muchísimos sitios, ¿en qué consiste esta jornada? Pues en esta jornada, que están comprendidas entre el 26 de octubre al 11 de, no de noviembre, eh, en esta fecha podemos disfrutar de todo el pescadito frito que tenemos en carta, aparte el que añadimos, además, para que puedan disfrutar más variedad, a 6,90 euros, o sea, la variedad de la carta y más por euros un precio yo creo bastante bueno con una calidad muy buena entonces podemos llegar a todo el público con la misma calidad que es lo que siempre hablamos nada, vemos mucho también en los publicados en todos sitios los celíacos no entonces eh, alguno que nos esté viendo va a decir bueno y nos para nosotros no qué hacemos no podemos disfrutar de esta jornada no es así, esto está ¿no? abierto a todos los públicos como hemos dicho y eso comprende también para los celíacos lo único que tenemos dificultad porque al, ver, al haber tanta gente muchas veces no podemos abarcar para los celíacos porque hay que estar calentando, freidora, enfriando. Entonces lo que hacemos es que ellos pueden venir en las mismas fechas, que serían del 26 al 11, coger un bono y ese bono es para los celíacos. Y después ellos pueden disfrutarlo tranquilamente, sin tanto bullicio, por el mismo precio 6,90 euros a partir de la semana siguiente, que serán del 12 de noviembre al 25 de noviembre. Bueno, qué maravilla, habéis pensado en todo. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para esta jornada? Uh, a mí es que el pescadito me encanta, ¿no? <ríe> pero si yo eligiera, yo creo que, hombre, lo típico de siempre, probaríamos el boquerón de Málaga, probaría un boquerón a limón que me encanta, pero sí que por cambiar, quizás porque eso está en carta, pues quizás yo sí que escogería, por ejemplo, tortillita bacalao, que no suele estar en carta, o taquito de espada, que tampoco está en carta, simplemente por probar. Fuera de cartas, ¿no?... o gambitas cristal, que eso ya es lo nuevo que tenemos, gambitas cristal que están buenísimas y la gente le gusta mucho. Muy malagueño todo. Esto. Sí, todo. Bueno, Melanie, estamos aquí en Marbella y hemos estado hablando todo el tiempo de Marbella, pero es que no solamente en Marbella, es que esta oferta se amplía a todos los restaurantes de los Mellizos, quizás. Sí, a todos los restaurantes, incluso, como has dicho antes, incorporamos ahora este año los, los mellizos Fongirola, que estamos muy contentos también poder estar en Fuengirola, Y nada, sería Málaga, eh, Saint-Tropez, que es el chiringuito, la nave que está en el polígono, Marbella, Puerto Marina, y a ver si se me escapa alguno, Fongirola, creo que se me escapa alguno, ya somos tantos que se me va olvidando, pero yo creo que sí, que están todos ahí incluidos. Bueno, Casa Juan, ahora me acordaba, Casa Juan de, acordé, casa sí, Juan de la Cariguela. De todas formas, poniendo los mellizos en internet, en el Google, sí. van a encontrar direcciones y todo, porque lo tenéis todo muy bien hecho, todo muy bien estructurado, y tenemos que decir que solamente por los mellizos ya te salen. Sí, vale, muchísimas ¿no? Sí, pues, así muchas es. Muchas gracias, Melanie. Eh, la verdad es que deseamos también mucho éxito en esta jornada, como las anteriores, que son muchos años, la undécima edición ya son muchos años, y aquí en Marbella, con este tiempo que hace, bueno... ...a comer típico pescadito frito de la gracias, tierra... Salecito, tranquilito, la terraza también se puede... ...muchas gracias Milenilla y a todo el equipo de Los Mellizos... ...gracias... ...Salvador Florido nos atiende ahora aquí... ...en la cocina, en el corazón del restaurante Los Mellizos en Marbella... ...porque vamos a seguir hablando de esta jornada... ...de la undécima jornada... ...de los 15 días de oro del pescadito frito... ...y es que la verdad que todo el mundo nos ha dado el toque... ...que le dan aquí, yo por lo menos soy una negada... ...que me queda toda permasado. ...bueno vamos a ver si le podemos sacar algunos truquillos... ...para que nos quede bien como les queda a ellos... ...eso va a ser difícil... ...pero bueno, es que ellos son profesionales... ...y hacen muchos kilos de pescado cada día... ...muy buenos días, ¿qué buenos tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues, año más, ¿eh? Otro añito más aquí preparándonos para... ...este evento tan importante para nosotros... Es verdad que no hiciste la última vez unos arroces tan buenos que todavía no estamos rechupeteando los dedos, que eran exquisitos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del pescadito. La verdad es que va a ser, eh, bueno, pues unos días muy intensos porque, bueno, aquí estáis preparados, ¿no? ¿Cuántos kilos eh, soléis sacar vosotros? Bueno, no, de pescado no te puedo decir exactamente, pero muchísimos, ¿sabes? Bastante, bastantes kilos, ¿sabes? Pues, es que no sé. Hace un cálculo aproximado, eh, hay un día un poquito más fuerte, otro más flojo, pero una barbaridad. vaya Vamos a mencionar, si quieren, los platos que más salen, ¿no? Sí. Los más demandados por los clientes, bueno, ¿cuál sería? boquerones, calamares, calamaritos, eh, chanquete, gambas cristal, que este año la hemos incorporado, que es una gamba blanca de aquí de, de Málaga. Sí, es, es cristal, ¿no? sí, gamba es cristal. ...porque es muy transparente y al freírla se queda súper crujiente... ...y tiene el sabor a gamba, siempre que el aceite esté limpio... ...eso es muy importante también... O sea, ...que el aceite esté siempre en óptimas condiciones para, para freír el pescado. Pues ya nos has dicho una de las cosas para que tener un pescado rico y que salga como lo hacéis aquí. Perfecto, o sea, una de las cosas, ya nos ha adelantado, que sería el aceite. Pero cuéntanos más, ¿eh, ¿cómo es realmente freír? Porque son muchos los que salen día a día, no solamente por la jornada, los 15 días de oro, que tenéis un precio excepcional, por lo cual van a venir muchas más personas, pero el día a día, ¿cómo es freír? Y tanta variedad, ¿no? Porque hay... cuánta variedad hay, Pues ¿verdad? tendremos, sí, unos... 15 variedades por ahí de pescado... ...y el, el truco no es el truco, la materia prima es súper importante... ...fresco como los mellizos que siempre los tenemos nosotros... ...y aparte el aceite, nosotros tenemos una previsión de aceite... ...te digo de aceite, para esta para una semana solo de 600 litros de aceite... a ...la semana, o sea eso es todos los días... ...unos 100 litros de aceite más o menos cambiarlo... Las freidoras que tenemos, o sea, es mucho aceite, claro. Si tú fríes el aceite con el pescado limpio, pues siempre sale el doradito ese, la harina limpia, sedada, que no tenga grumo, todo eso va. Y aparte los años de experiencia que son los que hacen que los compañeros míos eh, den el toque a, al pescado ese. O sea que harina de trigo, aceite de oliva y no, un poquito de, de sal. No. Aceite, y ya de está. aceite de girasol, aceite de girasol, de oliva no porque. claro, porque si no el de oliva sabe mucho. Bueno, cuéntanos, y tus recomendaciones, también me gustaría saber qué recomiendas tú, porque tú eres un gran profesional, estás acostumbrado a abrigar con el pescado, a tocarlo, a tantearlo, a darle su plato, ponerlo ahí y tal, ¿qué nos recomendarías? Aparte pues, hombre, de, bueno... Yo la fritura, aparte de la fritura, pues el marisco nuestro que tenemos, los arroces que salen estupendamente aquí, pescado a la plancha, pescado a la sal, toda nuestra gran variedad que tenemos en, en la carta, carne también de todo. Nosotros aquí cuando hemos llegado, que traían marisquitos, ¿eh? que no hemos venido con tiempo. No lo hemos grabado, pero sí que lo he visto yo, en ¿eh? ese pescado frito y el marisco que habéis traído tan rico. Bueno, pues la verdad es que te agradecemos que bueno que cojo un poquito de tu tiempo para atendernos. Te vamos a dejar que sigas, que hoy tienes también mucho trabajo y te dejamos hacer en tu cocina. Pero muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. ...bueno, para quitarse el sombrero... ...nunca mejor dicho... ...porque la portada que habéis puesto... ...es realmente un plato de pescadito... ...que hace de sombrero... ...bueno, pues yo me quito el sombrero... ...para comerme ese pescadito que luce... ...en ese sombrero tan historiado... ...bueno, hablamos con el responsable de sala... ...que siempre nos atiende divinamente... ...José Jaime, la verdad es que es un amor de persona... ...es un gran profesional sobre todo... ...y siempre tiene la misma cara... ...yo creo que la gente viene buscándolo a él siempre... ...para la recomendación y para todo... ...bueno, te saludamos una vez más José Jaime... gracias Elena, buenos días... ¿eh? Eh... ...y buenísimo La, además... ...sí, sí, ¿eh? y buenísimo, eh, hoy es un día especial... ...y lo has dicho muy bien, para quitarse el sombrero... ¿eh? ...es que ha quedado eh, el eslogan muy bien... ...pues nada, aquí empezamos ya estas jornadas nuestras... ...en mi modelo de ...y vamos a ver, yo espero que va a haber... ...una afluencia de gente muy grande... ...porque todos los años que hacemos... ...cada día es. vamos a más y a mejor y eso es buena señal para nosotros también los precios que son muy especiales son unos precios muy es una cosa que se le hace al cliente para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de esta serie de artículos que son nuestros de aquí muy andaluces claro, son. muchos años ya que, que lo estáis haciendo aquí también en marbella y este año que gira, esperáis de esta bueno, esta jornada ya tenemos muchas, muchas, muchísimas reservas. Lo que pasa es que nosotros las reservas solamente las hacemos a partir de las una y media de la tarde, porque es tanta la afluencia de gente que no podemos. Llega un momento en que no tenemos ningún sitio más. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos tan temprano, eh, a las tres de la tarde sigue viniendo gente. Como nosotros no cerramos cocina, pues siempre damos la opción de que hay gente que, pues mira, que es que termino con los niños del colegio y luego me voy a comer. Me da igual que vengan a las tres y media, que vengan a las cuatro. A nosotros nos da exactamente igual porque tenemos una cocina que funciona desde la una de la tarde hasta las 12 de la noche. Por eso es que es muy. Y los precio incluye todo ese horario, porque hay personas que nos preguntaban. el año pasado, pero el horario de la oferta es solamente al mediodía, es por la tarde, el, el precio incluye ese horario. Que... No, no, no, no, no, no, no. El, el, la jornada del pescadito es los 15 días de oro. .a cualquier horario. Eso no tiene, eso no, eso no tiene hora. Eso es que tiene. Hay quien tiene hambre a la una y hay quien tiene hambre a las tres de la tarde. No podemos clasificar a la gente. El horario. Eh, el precio. Pues como ya habréis visto, me parece que las raciones son más de 20 tipos de pescado frito, 20 clases de pescaditos fritos. Y sale. ...a 6,90 si no me equivoco... Uh -huh. ...¿qué ocurre?... A ver, grande. ¿Sí? ...además sí. la ración... ...que no estamos hablando de una tapa... ...estamos hablando de raciones... ...son raciones, Aquí también Son raciones y en cuenta que siempre... ...el pescado nuestro es muy fresco... ...nosotros tenemos una central nuestra... ...que es la que recibe toda la mercancía... ...por la mañana temprano a las 5 o las 6 de la mañana... ...hay más un equipo de 20 personas allí... ...trabajando solamente recibiendo la mercancía... ...para todos los restaurantes de los mellizos... ¿Mm? Claro, eso hay que valorarlo, que ya por eso vosotros podéis ofertar también estos precios. Claro. Y bueno, también otra cosa que te queríamos preguntar, porque es muy importante luego el maridaje, porque nadie viene a comerse lo que sea de la carta eh, sin, sin beber nada. Bueno, Entonces también es algo que hay que ha añadir, ¿no? A estas el cosas. añadido nuestro, el añadido nuestro es el siguiente. Nosotros tenemos una gran variedad de vino ¿no? tanto andaluces como de cualquier región de España... ...como franceses, tenemos de todo... ...pero nosotros, esta empresa es muy andaluza... ...tira mucho a los productos de Andalucía... ...nosotros lo que ofertamos es el vino blanco... ...de Castillo de San Diego, que es el Barbadillo... ...que lo ponemos a un precio muy asequible... ...me parece 7,90 si no me equivoco... ...y es un vino fresco y que apetece con el, con el pescado frito... ...aparte de eso... Eh... ...aparte del pescado frito también hemos hecho una oferta... ...para que no todo sea pescado frito... ...hemos puesto, hemos incluido pues por ejemplo mejillones, langostino al pilpil... Pil, ...hemos incluido también la ensalada de pimiento... ...porque la ensalada de pimiento es una cosa que todo el mundo... ...con el pescadito frito le encanta... ...eso es, es que pega ¿no?... ...eso es, al pescado frito le pega la ensalada de pimiento... ...y ¿qué ocurre?... Pues, y ...hemos puesto una serie de platos también aparte... ...o medias raciones, tanto de rosada plancha... ...como de espada también... Para, el que, ...para que no sea todo pescado frito... ...para que puedan disfrutar también de ese precio... otra serie de artículos. Bueno, uh -huh. ¿Mm? la verdad es que tenéis muchos platos que son referentes... ...porque hemos venido en muchas ocasiones... ...y por supuesto aquí los arroz arroces los bordáis... ...y los todos los esos los platos hacen. que han mencionado... ...y la fritura, ¿cómo es? luego hablaremos con el chef ...para que nos hable de ese punto que le dan esa fritura... El, el, ...que no todo el mundo que, en casa, no, yo por no, ejemplo, no. soy un desastre. Para muchas veces, frito, muchas ¿no? veces no es que tenga el aceite más limpio... ...porque hay gente, tienen que ser mmm, varios factores... ...tiene que ser el aceite, tiene que ser la materia prima... ...que tiene que ser, es muy importante... ...si la materia prima no es buena... ...y lo echan en un aceite bueno... ...no lo va a arreglar el aceite... ...tiene que ser la materia prima... ...y luego hay un pequeño truquito que eso... O, ...yo no quiero contarlo... ...si lo quiere contar ya el jefe de cocina... ...yo ya ahí no me meto ¿no?... ...hay pequeños trucos... ...porque todo el mundo piensa que sabe freír pescado... ...pero no es tan sencillo ¿eh? ...que eso no es echarlo a freír y ya está... Es que no sé qué cuánta cantidad de personas ¿no? vinieron el año pasado, eh, más o menos, si sabes el, concretamente, ¿no? ¿no? Exactamente ¿Qué? no te lo puedo decir, porque esos números nosotros, por lo, por lo menos a los encargados, luego en la oficina, el que está en la oficina sí, sí sabe sí, más bien, eh, ese sí lo sabe seguro. Pero, pero si yo así por encima calculando que son unas 400 personas a mediodía y unas 300 por la noche, pues echa número, eso es... Eso es, son muchas comidas, porque es que la gente come, se va y viene otra mesa, y come, se va, que tenemos. Como tenemos un horario de comida tan amplio, ahí está el. el éxito sí, nuestro sí, también. Sí, que es verdad. Bueno, la verdad es que después, fijaros, ¿no? Que ahora pues comenzamos con la feria de San Pedro, pues después tenemos esta opción de venir aquí a seguir como una ah, feria, porque eh, es que eh, realmente. En la, en es, un feria, no es Para, para de... nosotros realmente, eh, ...las jornadas del pescadito es lo más fuerte para todos los mellizos. Ni navidades, ni verano ni jornadas del marisco, lo más fuerte para nosotros es la jornada del pescadito eso es en todos los negocios de los mellizos, ¿m? en general. La verdad es que nos damos la enhorabuena, muchas tenéis gracias. un gran servicio, aparte que lo fundamental, claro, es eh, los productos de primera calidad, los que es lo que, los que tenéis, pero luego si lo acompaña se puede servicio. Si no hay Hombre. todo el equipo de los mellizos sí, y gracias. sobre todo y, aquí el encargado. Y, y gracias de San... a Dios tenemos un equipo sí, sí. muy bueno, muy bueno, muy bueno, es más, es lo que anoche mismo me decía un cliente, me llamó José en un momento digo, ya ha pasado algo... ...¿qué ha pasado?, dice, no me lo creo... ...con el día tan fuerte que tenéis de trabajo y como estáis... ...dice, y lo bien que me han atendido, lo bien... ...yo cuando me hablan bien de un camarero... ...me pongo que no entro por las puerta del restaurante... ...porque es muy importante que el camarero... Se, ...cuando él se siente bien trabajando, lo transmite al cliente... ...y eso es muy bueno". Hemos visto siempre que hemos venido la motivación con el personal y eso es, es algo que lo lleva como profesional que eres. Y... Es que al trabajo hay que venir con ganas, el que no venga con ganas al trabajo el cliente va a recibir eso. Entonces hay que buscar una, una parte de motivación siempre al personal, porque echan mucha hora y trabajan mucho y se merecen muchas cosas. Muchas gracias por atendernos, pues siempre lo hace fenomenal, y esperemos pues que esta acogida sea pues más que el año pasado. Pues Así sí, que verdad. se trata que todo el mundo disfrute, porque con estos precios, ¿quién no puede disfrutar ahora? ¿verdad? Ahora es el momento de disfrutarlo. Es muy, es, <risa> y el clima, si Dios quiere el tiempo, nos va a acompañar, claro que, sí, eh, que es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Elena.